Bien, vamos a ver cómo podemos eh, preparar la evaluación de nuestro objeto de aprendizaje por parte de nuestros compañeros alumnos del, de nuestra aula virtual. Para ello vamos a utilizar la rúbrica que aparece en los contenidos del módulo, pero transformada en formato encuesta. Para ello vamos a activar edición, nos vamos a ir a la semana del módulo. 29 de febrero, 6 de marzo, vamos a añadir una actividad o recurso, en este caso encuesta, vamos a pulsar agregar, bueno pues el nombre, um, evaluar un objeto de aprendizaje, descripción eh, disponibilidad, pues eh, no vamos a habilitar la apertura, después lo haremos sí que podemos cerrar la encuesta por ejemplo para el día uh, 6 de marzo a las 23.55 quizás sería un poco tarde y luego, sobre todo porque se debe enviar el informe antes de esa hora Ajustes de pregunta y envío, eh, podemos elegir que sea anónima o que sea, personal, o que sea personal, saber quién ha puesto qué. Si deseamos permitir múltiples envíos, si deseamos recibir las notificaciones por correo electrónico. No vamos a poner números automatizados porque las preguntas están dadas por una plantilla preparada. Después del envío no queremos que aparezca análisis a los que lo hacen, eh, a los que hacen la, la, la encuesta, Queremos verla nosotros como profesores y los ajustes comunes del módulo lo dejamos como está. Guardamos cambios y regresamos al curso y ahora vamos a cargar la plantilla. Para ello seleccionamos aquí marcamos directamente sobre la encuesta. Y vemos que tenemos varias pestañas. Si quisiéramos empezar a editar preguntas lo haríamos aquí, pero como queremos crear una plantilla que ya he preparado al efecto, pues eh, vamos aquí a la plantilla, utilizar plantilla, elegimos... La única que hay, una plantilla pública, evaluar un objeto de aprendizaje. Es indiferente la opción, cualquiera de esas dos opciones, porque como no hay ítems antiguos ni tampoco vamos a agregar ítems nuevos, vamos a dejarla como está, guardamos cambios y ya tenemos cargada la rúbrica que aparece en, en, el, en los contenidos del módulo, la tenemos puesta en formato encuesta de esta manera el compañero que evalúe nuestro objeto de aprendizaje, simplemente tiene que leer y marcar lo que considera oportuno en cada uno de los ítems. La encuesta viene presentada en dos páginas. Bien, una vez hecho esto, vamos a comprobar a ver si funciona la encuesta, si la hemos cargado bien. Volvemos otra vez a la página principal, nos colocamos con el rol de estudiante, y vamos a marcar la encuesta. Vemos que efectivamente aparece marca por favor, le considere etcétera Responda las preguntas. Clicamos e inmediatamente vemos que sí, que la encuesta está disponible para ser contestada. De esta manera tenemos ya la certeza de que la encuesta va a funcionar.